Canción humana sonando en tus oídos, man Dinero, poder, respeto, business efectivo, girl El vivo vive del bobo y de bobo nada que ver Soy el puto amo de mi mundo a los Freddy Krueger Sigiloso, malicioso, peligroso, de calle. Viciosos, mil envidiosos, esperando que falle Confío casi en nadie, casi nadie murió ayer Hombre no confío en hombres ni en mujeres, everybody Don't stop, don't stop, money, money, money Don't stop